...tenía todas las pruebas necesarias para eh, decir lo que están diciendo y las acusaciones que le están dando a esos eh, imputados... Eh, ...la razón de no, nuestra preocupación y quizás hasta de, de toda la población común y corriente, los vulgares como nosotros... ...que deambulamos por las calles, que no somos eh, parte de, de los entramados políticos ni nada de eso... Eh, lo que queremos es que el Ministerio Público no, no presente un mamotreto de, de expediente y, y que dentro de poco tendremos a esa gente en su casa burlándose de la, de la justicia. que Me, me gustó una, un, una posición donde dijeron un par del Ministerio Público dijo que no le iban a poner ni un granito a nadie, pero tampoco se lo van a quitar. O sea que... Eh, no van a aportar eh, de eficiencia ni, ni, ni, ni exceso, ni de exceso en el, en el expediente, sino va a ser todo plasmado en la verdad y en lo que se encontró durante toda la investigación que lo llevó a los imputados a esa situación que tienen ahí. Vemos cómo narraron de manera eh, magistral el, el entramado y los implicados y los, y los millones de pesos que brincaban y volaban mientras la miseria Dominicana, la miseria, de los hospitales no, todo aquel que va a un hospital ya sea como paciente o como médico, como enfermera sabe en qué situación están está, está los hospitales está la salud pública, sin embargo eh, tenemos eh, gente hablando de millones y millones de pesos, como si fuese eh, como si fuese un, una compra con muy corriente, uno, dos, tres pesos para nosotros, o sea que para nosotros son 10, 15, 20 pesos 20, 100 pesos, 1000 pesos eh, millones de ellos millones, hablando de millones como si hubiese sido como un pastel, como un papel algo digerible, suave que, no, no total, eso no es nada pero saber que ese dinero eh, llevó a la miseria a muchas personas eh, llevó a la muerte a muchas personas eh, sin medicación en los hospitales bajo una pandemia eh, el, el, el la, la justicia dominicana y la justicia terrenal eh, quizás eh, quizás cumpla con la con eso pero con yo creo que con la justicia divina esa no se escapa a nadie y, y me parece que si, si hicieron lo que lo que se ha escrito y lo que han, y lo que hemos visto eh, yo creo que van a necesitar más que un mes al a a Jesucristo para que lo pueda eh, defender en, en este sentido hasta perdonar porque eh, eso es como eh, lacerar, mutilar atravesar con espada todo el territorio nacional en el sentido de la población, estamos hablando que se jugó con la miseria humana se jugó con la con, con nuestro con nuestra eh, eh, capacidad que podíamos entender que que no podía haber, eh, que ese tipo de cosas ahora mismo como que no se podían dar por la por la por por lo que hemos desarrollado en el sistema de, de lo que es el, el, el, el, las empresas del Estado, la carrera administrativa, las leyes administrativas, la ley de compra y contrataciones, ley, ley, ley, mil leyes que hemos tenido en, el, en, el, en el, lo que es el, el Estado Dominicano, y ver, y ver que esto está sucediendo y no sucedió en un año sino que tiene según hemos visto y han declarado los mismos defensores del de, de, de, de, de, de, de, de, de este joven dicen que tiene más de 20 años o tiene 20 años siendo suplidor del Estado o sea no, no entendemos cómo no se cumplieron ni siquiera las más mismas normas de ley en la compra y contrataciones de empresas de carpeta, empresas que no tenían ni almacén, empresas que no tenían trabajadores, empresas que no tenían nada de eso, no entiendo cómo nosotros teniendo todas esas leyes para, con, para compra y contrataciones, para esas leyes de Estado, para ser suplidores del Estado, ley de. de, de, de, de para, para esos. Eh, eh, emitir cheques del Estado, la Contraloría, las oficinas, no? no sea, tantas leyes para controlar. Eh, las manos largas de los funcionarios, sin embargo vimos como no, no hemos visto, no somos jueces ni estamos ni estamos tampoco condenando a nadie, pero según la exposición que se ve ahí eh, yo, lo que se ha dicho ahí eh, eh, prácticamente era una eh, solamente la presencia de este señor en una de esas oficinas del Estado en esos ministerios del Estado era, era motivo de terror motivo de que llegó Llegó el, el, no el presidente, sino el hermano el presidente. Llegó, no llegó un suplidor del Estado, sino llegó el hermano el presidente. Eh, y, y, oye, honestamente, no es condenando lo que estamos, sino, sino que vemos que, que la, la situación es, una, es, una, es un asunto que no solamente... Eh, Ley de, ley de hombres sino ley divina señores eh, acá, eh, la miseria que sometieron al pueblo dominicano bajo el alegato de, de muchas eh, de, de, de darle 50 80, 800 1500 pesos a, una, a un pobre en una tarjeta sin embargo ellos llevándose millones y millones de, su, de pesos para su casa eso es duro eso es duro no creo, no creo que la, la, el estado la, la justicia terrenal tenga suficiente eh, castigo para un si fuese verdad todo, lo, todo esas todo, eso, todo lo que dicen no no hay tiempo para castigar aquí en república dominicana esa esa ese tipo de acción y ese tipo de, de, de cosas que se que se que se manejaron según lo expuesto por el ministerio ahora yo lo que quiero que eso sea bien se se orqueste bien ese expediente y no llene de sesgo para que la para que esos individuos puedan demostrar, primero, demostrar mostrar su inocencia y segundo, que si, si son culpables, que paguen como deben pagar, con cárcel y devolver todo lo que se les quitó al, al pueblo dominicano, todo, todo, que no se quede un centavo, es más, yo lo cambio hasta porque eh, ellos están, eh, por su porque tengan su casa, pero que devuelvan el dinero. Bueno. No podemos, no podemos seguir acusando, condenando a cinco años enfermos y a los seis meses, porque ya ya la gran mayoría de los imputados ya son enfermos, señor. Pero sí si le tengo a esos enfermos, que en la victoria hay buenos médicos, porque allá hay muchísimos enfermos. En la Victoria y en la cárcel de eh, la cárcel modelo hay muchísimos enfermos. Son buenos doctores que vayan para allá. No hay problema. Porque si tenemos enfermos pobres presos, no podemos tener enfermos ricos en su casa, condenados o implicados en actos dolosos. Porque ahora, ahora, ahora no vamos enfermos. Todos estamos enfermos, señores. Todos ellos pasan de 50 años. Tienen que tener algo, aunque sea coquille. Bueno, en. ¿Eh? En, en ese mismo orden, Sergio Romero y amigos televidentes, la verdad es que el país en el día de ayer, domingo 6, desde las 9 de la mañana, a tempranas horas verdad, de la mañana, eh, se mantuvo en expectativa, desde el mismo inicio de este conocimiento de medida de coerción por parte de las autoridades, eh, donde estuvo el Ministerio Público presidido por la magistrada Jenny Berenice. ¿Verdad? Que todos conocemos el temple que tiene esa mujer. Y eh, la audiencia que fue presidida por el juez José Alejandro Vargas, que también está además de escribir la personalidad que tiene y lo que... Lo que ha externado en múltiples ocasiones. El asunto es que el país se mantuvo desde las 9 de la mañana y hasta pasada ya la medianoche de ayer, a la expectativa de lo que podría pasar eh, como resultado de la medida de coerción. Ya a esa hora, 12.30 de la noche, pues eh, fue aplazada para reiniciarse en el día de hoy a la partir de las 2 de la tarde, donde se estarán pues todavía escuchando, verdad, la ponencia del de, se conoció ayer la de cinco, faltan cinco más y que continúa hoy la audiencia eh, para ver realmente qué va a pasar y en definitiva cuáles van a ser los resultados en, eh, al final eh, lo que va a decir el juez con respecto a la medida de coerción que está en proceso de conocerse. Eh, miren, yo creo que la justicia dominicana en este momento tiene una responsabilidad y un, después. y un compromiso de no fallarle a este país y nosotros pues no tenemos la menor duda de que eso va a ser así. Yo creo que ya para, para montar espectáculo y hacer show ya está bueno. Recuerden el caso de Bres, recuerden otros casos que anterior a este han, han ocurrido, y las cosas como que se, se monta el espectáculo, se monta el show, que comenzó la audiencia, se dura 15 días, un mes, dos meses, estás recordando esos casos, vía eh, televisiva y por los diferentes medios de comunicación. Yo creo que este es el momento de que la justicia dominicana pues pueda, pueda empoderarse, verdad y rendirle, dejar complacido cada uno de los dominicanos que hemos estado exigiendo que los políticos y los, no solamente los políticos, también los empresarios metidos a políticos, que a través de la política mm. se han llevado gran parte de los recursos que tiene este país y han sido los responsables de que mucha gente viva sumida en la pobreza y que la pobreza vaya en aumento. Yo creo que ya eso debe ponérselo un stop y yo creo que este es el momento, ahora o nunca, eh, por las expectativas y la esperanza que ha creado eh, este nuevo gobierno. En el día de ayer, muchas cosas eh, se dijeron eh, en el conocimiento de, de la media. Muchos de Boston, nombres, muchos diez, nombres que están en la calle. ...11 eh, personas que están eh, detenidos. Por ejemplo, eh, dice, dijo la, la, la magistrada Jenny Berenice que el señor Fernando Rosa, quien era encargado verdad, del FOMPER, el, utilizó la misma estrategia millonaria. y la misma técnica que utilizó este capo colombiano Pablo Escobar, de hacer cosas benéficas para ganarse la popularidad del, de la población. Hago iglesia, eh, dono a esta fundación, eh, dono aquí, dono allá, me gano la popularidad de la gente y las otras cosas que son, eh, que tengo como finalidad, pues, pasan desapercibidas. Pues mire, que no, Fernando Rosa. Aclaro de ser así, porque está claro. ahora que haya que las autoridades, que el ministerio público que de la, que tiene que demostrar, como decíamos en la semana pasada, estructurar un expediente que soporte realmente eh, y que no despie eh, con duda al momento del juez tomar una decisión. Si usted es culpable, si usted mm. cometió actos ilícitos, así lo dijo una vez Alejandro Vargas frente al presidente de la república si, si se quiere cometer alguna injusticia con usted, ahí me tendrá para defenderlo, si sí, se ha cometido alguna injusticia pero si sé justo con lo que se está con lo que se está eh, exigiendo pues también ahí me tendrá para aportar mis conocimientos así es que esa, esa, eso que dice la magistrada Jenny Berenice con respecto a este señor que dirigió el forpero durante ese tiempo que utilizó las estrategias, la técnica, la misma parte operacional que utilizó Pablo Escobar, eh, de hacer cosas benéficas para desviar otras, yo creo que eso está el Ministerio Público en el deber de demostrar que ciertamente fue así. Entonces, uh -huh. realmente tenemos la forma de sentar precedente en la justicia de la República Dominicana. Igual cuando ella manifiesta que, por ejemplo, el señor Alexi Medina Sánchez, pues montó un proceso... Eh, para evitar, ¿verdad? Se, ella le, le, le, le llamó al, a, este, a este proceso que montó Alexi Medina, eh, donde decía que una especie de evitar que la Procuraduría hiciera su papel. Lo, la, la, la Procuraduría está haciendo todo, lo, cuan, todo cuanto puede hacer para dar, ¿verdad?, con los responsables y, y, y tratar de... de, de, de de este, esta operación Pulpo, ¿verdad?, que tiene todas esas eh, eh, ramificaciones, pues entonces, según la, la magistrada, el, el señor Alexi Medina, pues estaba haciendo todo lo contrario para evitar que la Procuraduría pueda hacer eh, su papel como tal. Entonces, reitero, esas son cosas que el Ministerio Público tiene que demostrar. Está todo ahí. Está la mayoría de las cosas, por lo menos en este proceso que se ha dicho. Vamos esperando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir al final?, el magistrado, el juez Alejandro Vara, con respecto a qué, eh, cuál, cuál va a ser la medida de coerción que se van a tomar al final de escuchar, ¿verdad?, cómo es el proceso eh, que se está haciendo en este momento. Así que las expectativas están ahí, el país está atento de lo que va a pasar y vamos a ver realmente al final cuál va a ser, eh, le, le, cuál no, va a ser la no, medida de coerción novela. que se van a tomar. No tocar. queremos novela, no queremos novela. Vamos, okay, vamos, a vamos a otra pausa, Sergio, y al regreso seguimos aquí con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla como siempre, tratado de hacer con la mayor oportunidad <coughs> posible. A la pausa, ya regresamos.